¡HERMANO! Hoy voy a tratar de terminar el piso Yo sé, es un desastre es horrible, feo, pero después le mandamos el antioxidante Y FUE Y se queda todo abajo como allá. Chao, alfombra arriba Antirruido Y vamos a las pistas gente, FUE Así de simple te la hago, así que bueno, voy a empezar a grabar Alambre, cortamos alambre, abrimos a Rafa Y META Con este sol Pero bueno, hay que bancárselo un poco porque no tengo techo Es así, la vida, es así Me tocó ser negro Nah, un chiste, un chiste. La falta de sombra, ¿qué tal? Me traje mi propia sombra, gente. Ya que no hay techo, bueno, vamos a empezar. Hermano, antes de irme a comer, te muestro más o menos un resumen de lo que hice. Esta costura de acá y acá también. Así que bueno, me... ahí voy a renegar un poquito. Tratando de encuadrar el piso este. Así que bueno, eso es lo que he avanzado por ahora. Me parece algo aburrido mostrarles eh, Cómo estoy soldando Porque bueno Es más de lo mismo ¿no? Así que bueno, vamos a seguir y ver cómo termina esto Continuamos Bueno gente, queridos amigos Esta parte ya la hemos terminado Costura por aquí, por allá Así que bueno Me quemé bastante feo el brazo recién y <ríe> que me mandó a meterme en esto? bueno voy a cortar estos pedacitos de acá así este, rellenamos estaríamos listos esta parte de acá la corté porque estaba podrida por eso así que bueno me parece que va a ser algo complicado pero tiene que salir mirá hace falta de compresor para pintar y puedo llegar a lugares por ejemplo como este acá adentro de oxidante un poquito de ras y spray y va como piña por lo menos acá adentro le mandé bastante antioxidante, parece que estoy limpiando la cocina pero no, estoy dando años de vida al falco no tengo ni ganas ya de terminar el piso, falta una banda acá, así que bueno vamos a, a seguir juntando ganas, amigos se ha terminado el día de hoy, ya no me queda más luz, así es como doy por finalizada, por finalizado perdón el vídeo de hoy Este ya no me falta absolutamente nada para poder terminar este, me falta solamente este pedazo de acá que estaba podrido y eh, terminar ahí pero ya casi estamos, ya casi estamos listos sombrilla guardada, se nos fue el sol se finalizó, muchas gracias por haber estado ahí por haber eh, visto este video si les gustó denle like, compartanlo, comenten, hagan lo que quieran un abrazo gigante, nos vemos en la próxima me dejo acá con una postal